La primera pregunta que pusimos en este examen de segundo de esos de fracciones era comprobar si estas dos fracciones son equivalentes. Para ello, vamos a multiplicar en cruz el 7 por el 27, el numerador de la primera, por denominador de la segunda, y el denominador de la primera, 9, por el numerador de la segunda, el 8. Lo colocamos en forma de igualdad, resolvemos los productos y vemos que no son iguales, por lo tanto, las fracciones no son equivalentes. Y ahora te dejo aquí un pequeño reto. ¿Por qué número de cambiar este 8 para que si lo fueran? Venga, ponmelo ahí en el comentario y te diré si está bien o no.